¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas del Sistema Nacional de Televisión Zorrograna? Les saludo desde aquí, desde el estudio número 1 de Noticias Vídeo 1 celebrando este magnífico aniversario 55 de la Televisión Paraguay y también de ustedes, el Canal 9 de Televisión, Sistema Nacional de Televisión Zorrograna Salud, y que Dios, por intercesión y te pase cada P. Les bendiga, les acompañe siempre.